muy satisfechos con lo que es hoy el cierre de, de, de la plantilla. Tenemos dos plazas de extranjeros, entonces vamos a esperar y, y, y estar tranquilos y traemos, si, si tenemos la posibilidad de traer a alguien. Estamos muy completos en cada una de las posiciones para poder pelear por, ese, por esos puestos. Siempre que arranca un torneo, pues obviamente tienes posibilidad de revancha, de, de lograr lo que no lograste el torneo pasado. Estamos muy, pero muy ilusionados de poder empezar el torneo Mañana, de la mejor manera. Charlie cerró muy bien el torneo pasado. Trataremos de, de, de llevarle balón a la gente de arriba para poder tener esa llegada de gol. A mí me encantan los tres delanteros que tenemos. Y no tengo dudas de que mañana van a tener un, un, un papel fundamental en lo que va a ser nuestra primera victoria. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Así es, el equipo de Tigres que recuperó jugadores eh, importantes para su debut de esta noche allá en el TCB ante Santos Laguna, con eh, cinco bajas todavía, eh, por diferentes circunstancias, algunos por eh, aislamiento, otros que, bueno, finalmente se recuperaron, pero eh, fueron eh, contemplados eh, solamente para recuperar la parte física, perdida en estos días eh, de ausencia, así es que eh, sin eh, el diente López, que quizás es eh, la más sensible al eh, hoy optar Miguel Herrera por... Eh, poner como dupla a André Piers y a Carlos González en el ataque, si te parece repasamos lo que podría ser el 11 con Nahuel Guzmán en la portería, con Luis Chaca Rodríguez en la, la lateral por derecha, eh, Purata en lugar de Diego Reyes que presentó un golpe y que bueno finalmente no hizo el viaje a Torreón, Carlos Salcedo que entre muchas especulaciones sigue siendo contemplado por Miguel Herrera, el caso de Jesús Angulo, que debutará con el equipo felino. En medio campo, Guido Pizarro, esta vez a solas, ¿no? Ya con eh, Carioca, que iría a la banca. Eh, Florian Tobán, Sebastián Córdoba. Y también aparecerá ahí en ese sector Juan Pablo Vigón, en punta ya los mencionados. El paraguayo Charlie González y el francés André Pierre Guignac. Es el once que mandará Miguel Herrera en búsqueda de iniciar con el pie derecho este Grita México Clausura 2022. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Perfecto, Héctor. Un abrazo y muchas gracias, como siempre. 41% de probabilidades de que gane Santos, según el ESPN Football Index, en el regreso de Pedro Caixinha a la comarca. Tigres que eliminó con gol de Salcedo en cuartos de final a la Santos y después... Tigres quedó en el camino contra León en semifinales. La alineación de Tigres. ¿El mejor plantel del fútbol mexicano, Dionisio? Yo pienso que es el de Monterrey, pero Trayados el de Tigre... uno, Tigres... 1, Tigres 2. Sí, sí, yo pienso que va por ahí y compitiendo el tema. Ojo. Hay que dejar que maduren algunos jugadores, porque no lo veo tampoco como que sea un plantel entre los primeros tres lugares para ser candidato al título, porque tiene muchos jóvenes, el tema de Cruz Azul que se ha estado reestructurando. Ok, pero entonces, aunque no sea el mejor plantel para ti, es el segundo. ¿Es el máximo favorito al título? Para ti. ¿Tigres? Eh, en este momento sí. ¿Tigres tu número uno sí, al título? Sí, sí, sí. ¿Héctor, es el mejor plantel del fútbol mexicano? Yo creo que sí es el mejor plantel. El uno pero no el candidato al título es el Atlas. ¡No! ¡Ah, agarraron valor! ¡Qué barro! Bueno, bueno ustedes oh, no creían en el Atlas tampoco el torneo pasado. te faltó oh. la camisita roja hoy, ¿eh? a Porque a el saco lo tres negro. Claro, acordémonos una cosa. ¿No se debilitó el Atlas? Ahí viene Jesús Angulo hoy titular No, pero ya va Emanuel Aguilera. Yo creo que no está mal. Eh, no, no es, es el es. mejor central. No, pero, pero tiene experiencia. Aparte está pero bien ahora hasta compraron dos, tres jugadores, ¿no? No, pero está... Estaba... Tenían como opción a... Eh, no, Atlas la más favorito que Tigres. Yo para mí sí, porque te digo por corazón y por corazonada. Uh -huh. O sea, el Orale. corazón, evidentemente, como aficionado, quiero que la tasa sea campeón. Pero por corazonada, de que es, es el, que, el único que tiene un estilo de juego definido, que no lo cambie en ningún partido, ni de local ni de visitante, uh -huh. que no tiene tanta banca y que los jugadores están muy bien preparados físicamente porque resisten todo el torneo. Okay, Hubo 12 partidos que repitió la alineación, es ¿No muy ¿No piensas raro. que ahora le pueda pasar? Ah, puede pasar, a claro. No, eso, y quizá eso puedo, lo baja es, el del escalón. Eso puede por pasar. una parte, y por otro, Héctor, que ahora los clubes tomarán al Atlas más en serio. Sí, lo tomarán y lo en serio. Y honestamente. La, la verdad, es, mira, Vamos contra el Atlas, es el campeón, Vamos ya, a jugar. Ya, ya sabes cómo juega. Siempre ya sabes viste. quiénes juegan. Eso. Eh, tienes un jugador como, como Cabilo Vargas, que es el mejor portero de México, y te da una seguridad. Sí, sí, sí. Eh, además, es el mejor parador de penaltis en México. Y luego tienes a un Julio César Furch, que que está ya con los trámites de naturalización porque quiere ir al Mundial de Qatar con la selección mm. mexicana. Entonces, para ganarse un lugar. ¿Dos naturalizados? Tiene que. De ¿O delantero. tres o cuatro? Entonces, ¿El delantero ¿cuántos, es en la misma posición? ¿Cuántos llevó a, con Paraguay? Sí, no, a pero no Martira. todos eran centros delanteros. No, no, no, pero estos dos son sí, buenos. No, llevó a tres, llevó a tres. Pero, Iba a llevar a cuatro y terminó llevando a tres. Eh, por no, ahí yo. en la competencia okay. entre uno contra uno, a ver quién va de los dos naturalizados, quizá le gane a Funes Mori, ¿eh? Mm. Porque Funes Mori también está quedando reitero atrás. lo que Funes dije hace un tiempo en Sport Center. Funes Mori sí. es el. Mori 22 más. Claro, Funes Mori es el muchacho de Gerardo no, Martino. No, pero aunque sea su muchacho. Volviendo a Tigres. Sí, imagínate que Funes Mori haga en todo el año. Sí te lo, entiendo. De aquí a noviembre que haga seis goles uh -huh. en dos torneos y que, que el otro haga 15. Lo va a llevar a Funes Mori. No, bueno, pues entonces sería una injusticia doble, porque ya no lleva a Chicharito, no que sería, ser, ser, dicho, sería, sería el mejor. No, no, por supuesto. <risa> ¿Lo has dicho? No, Chicharito tendría Ahora, que estar. Y también quitando sí, al Atlas, Furch, Héctor, sí. volviendo a Tigres sí. es debajo del Atlas tu segundo favorito del título. Sí, Tigres. yo creo, llevó una final a Atlas Tigres. Atlas Tigres. Llevó una claro. final a Atlas Tigres. Y Tigres, ¿sabes qué pasa? Que sí tiene muy buen plantel, pero también el Piojo Herrera no le tomó todavía la medida al equipo sí. y, y estaba muy acostumbrado a la medida del Tuca Ferretti el equipo. Uh -huh. Entonces, <coughs> erradicar todas esas costumbres... De, de, de estilo de juego, de tan tocadores, de, de tanto acariciar la pelota por todos los sectores del campo, el piojo le gusta más verticalidad, le gusta más, más línea recta, no vámonos de frente. Por eso el, jugo, el juego de, de Carioca, que es muy buen futbolista, para un estilo de fútbol semilento claro. es muy bueno, no le gusta tanto al piojo, porque él quiere un jugador más dinámico que desde ahí genere fútbol, uh -huh. pero rápido además. Sí, Entonces claro. no lo está teniendo con él. Le, les llega Jesús Angulo, que es muy buen refuerzo, y sobre todo Sebastián Córdoba, ¿eh? porque claro. este equipo tiene poncha adelante, pero no tiene generación de, eso de, voy. de, de, de juego. Y aún así fue el mejor anotador del torneo eso pasado, iba a decir, el equipo, ¿eh? 26, 26 goles a goles. favor de Tigres, la sí. mejor ofensiva. Sí. La mejor ofensiva. Sí. la mejor ofensiva. Que Córdoba, que seguramente llega. Con todo el apoyo de Herrera, eso es un hecho, iría a la cancha hoy de titular sí. eso, qué bueno que y tocas. eso es muy interesante. Bueno Darle que tocas ese punto la confianza, porque el ha habido, no sé, dudas ¿no? de algún sector de, la, de los medios, de la prensa, de si Córdoba tiene eh, eh, para pelear una titularidad en Tigres. De entrada la tiene. Porque cuenta con el respaldo del técnico y porque el técnico lo conoce. Ahora, la calidad lo de hoy, la tiene. también el talento lo tiene, le falta personalidad y ser constante. Yo diría tiene eso. que trabajar en esos dos es, aspectos. Falta ahora, la consistencia. Claro, entonces, ahora, eh, el siguiente punto es, ¿hoy salta a la cancha por cuál de las bajas que decía Tello que tiene hoy Tigre 5? Uh -huh. ¿O porque realmente sí, ya desde hoy, dice el Piojo Herrera? ¿Sabes qué? Yo me lo trajeron de refuerzo a Angulo y a y a Córdoba, y a Córdoba. Voy. no voy a perder el tiempo los dos van a la cancha desde el primer minuto eso parece mi duda hoy con Tigres es Sánchez Purata a mí no me encanta vamos a ver pero qué tal la presión que le está llenando el ojo sí, a, a al, Miguel pero Herrera, a ¿eh? lo que voy es que según la información de Héctor Tello hoy Pizarro va en el medio campo no en la central y adelante de Pizarro irían entonces Digón Tobón y Córdoba. Córdoba. Y al frente, Gignac y Charlie González. No, no, no, no. Rayados ya quedó a deber en la fecha 1. Bueno, y ya plantel... vimos cuántos goles no mete desde Eso septiembre de también. Eso estoy de acuerdo. Que no mete goles. Con ese Javier. plantel que yo sé que para muchos es el máximo favorito, Monterrey quedó a deber. A ver cómo le va hoy a Tigres en Torreón. Gracias a los que nos han acompañado a través de ESPN 1. Nosotros los dejamos con la lluvia ante el Inter y continuamos en ESPN 3 con más fútbol picante. Aquí seguimos y ESPN3 todavía nos queda una hora más de show. Hablando de Tigres, enfrentarán a Puebla. este.